Hola, este es el segundo vídeo del tema 5 sobre competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre cuál es la elección del nivel de producción por parte de la empresa a corto plazo. Bueno, pues para comenzar, aquí en la gráfica de la izquierda tenemos la curva de demanda y la curva de oferta en el caso de que nos estemos fijando en un mercado de competencia perfecta. Como vemos en un mercado de competencia perfecta, como hay un gran número de empresas y un gran número de consumidores, pues la demanda tendrá una pendiente negativa, lo que quiere indicar que conforme aumenta el precio disminuye la cantidad demandada y la oferta tendrá una pendiente positiva, que lo que, lo que quiere decir es que cuando aumenta el precio aumenta la cantidad ofertada por parte de las empresas, la cantidad de producto bueno pues como veréis en el punto donde se cruzan la oferta y la demanda es allí donde vamos a encontrar el equilibrio de mercado y este equilibrio de mercado nos va a dar el precio el precio de equilibrio y también la cantidad de equilibrio que aquí no esté tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio que se intercambia en el mercado vienen dadas o dados por ese esa curva de oferta y esa curva de demanda ese punto donde se cruzan por lo tanto ese precio viene dado por el mercado, es decir, la empresa no va a tener ningún poder de mercado para poder decidir si aumenta el precio o disminuye el precio. Porque si lo aumenta, lo que va a ocurrir es que va a perder cuota de mercado, es decir, nadie le va a comprar a ella, ya que, como decíamos en el vídeo anterior, el producto era homogéneo y los consumidores decidirán comprar a cualquier otra empresa que venda al precio de mercado. Por lo tanto, a este precio el mercado se vacía. ¿Qué más? Eh, en la derecha tenemos la gráfica en la que se observa la curva de demanda a la que se enfrentaría la empresa perfectamente competitiva, ya que el precio es dado. Como el precio es dado, pues el precio va a ser una línea horizontal para nuestra empresa que se iguala a la demanda, es decir, la demanda va a ser igual al precio e igual al ingreso marginal. ¿Por qué es igual al precio? Pues la demanda es igual al precio porque la demanda es igual a la inversa del precio. La inversa del precio es P igual a A menos B por la cantidad de demandada. Es decir, que es la misma función de demanda, solo que hemos extraído el precio fuera y hemos dejado la cantidad dentro. ¿Vale? Por eso la demanda es igual al precio. Y además coincide con el ingreso marginal, porque el ingreso marginal... En competencia perfecta, si lo calculamos, es la derivada del ingreso total. Si derivamos el ingreso total, estamos derivando el precio por la cantidad con respecto a la cantidad. Y la derivada del precio por la cantidad con respecto a la cantidad es el precio. ¿vale? Por lo tanto, en competencia perfecta, dado que el precio es una constante, el ingreso marginal será igual a ese precio a esa constante. Será horizontal. Bueno. Pues la única diferencia con el caso general sería que en competencia perfecta los ingresos totales son lineales. Es decir, si os acordáis, cuando estuvimos viendo esta curva de ingreso total en el vídeo anterior, pues era una curva como tal. Ahora tenemos aquí una recta más bien. Es lineal. Esta función es lineal. ¿Por qué es lineal esta función? Pues porque depende del precio y el precio es constante. Por lo tanto, el ingreso total va a ir variando en función de cuanto aumente la cantidad, ya que el precio siempre va a ser el mismo. Es decir, vamos a multiplicar una cantidad que va a ir variando por un precio que va a ser constante. De ahí que esta función tenga esta forma lineal. Por lo tanto, ¿dónde encontraremos el punto de equilibrio? Es decir, ¿cuál será la cantidad de equilibrio que produzca la empresa? Pues la vamos a encontrar allí donde el ingreso marginal se iguala al coste marginal, como hemos visto en el vídeo anterior. Y eso va a ser donde la curva de coste total tenga la misma pendiente que la curva de ingreso total. Cuando las pendientes coincidan, quiere decir que el ingreso marginal, que es la pendiente del ingreso total, coincide con el coste marginal, que es la pendiente del coste total. Y eso ocurrirá en Q estrella, como veis. Bueno, dado que la empresa es precio aceptante, es decir, P es un dato para la empresa, es un número, es una constante, el ingreso marginal va a coincidir con el precio. ¿Vale? El ingreso marginal va a ser igual al coste marginal y el coste marginal va a ser igual al precio. Como el ingreso marginal es igual al precio, porque lo acabamos de calcular, derivando la función de ingreso total con respecto a Q, hemos visto que la derivada de precio por cantidad con respecto a Q es precio. El ¿Precio es constante? Pues el ingreso marginal va a ser constante. Y además, como sabemos que el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal en el punto donde se maximizan los beneficios, pues sabremos que el coste marginal también es igual al precio. Y esa sería la condición necesaria, condición de primer orden que se debe cumplir, que el ingreso marginal sea igual al coste marginal y, por lo tanto, que el coste marginal sea igual al precio. Esa es la primera condición, condición de primer orden o condición necesaria. Pero además se tiene que cumplir que la pendiente del coste marginal sea positiva. Es decir, que si yo vuelvo a derivar la función de coste marginal, esa segunda derivada sea positiva que la pendiente del coste marginal sea positiva, que el coste marginal esté en un tramo creciente. ¿Por qué se tiene que cumplir esta condición? Porque si estuviera en un tramo decreciente sería un mínimo, ya que en los mínimos también se cumple que el precio es igual al coste marginal o que el ingreso es igual al coste marginal, como dijimos en el vídeo anterior. Bueno, Por lo tanto, vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos esta curva marrón que sería el coste marginal. Y el coste marginal se va a igualar al precio que viene dado por el mercado y que será 40, que como veis coincide con el ingreso marginal, además de con el ingreso medio, cosa que hablaremos después. En este punto y en este punto, en esos dos puntos coinciden en Q0 y en Q estrella. Pero Q estrella es un máximo, mientras que Q0 no lo es. ¿Por qué? Pues porque en Q estrella el coste marginal tiene pendiente positiva, es decir, se cumplirían tanto la condición de primer orden como la condición suficiente o de segundo orden. Bueno, volviendo al tema de por qué el ingreso medio es igual al ingreso marginal igual al precio. Bueno, el ingreso medio coincide con el precio siempre porque el ingreso medio es igual al ingreso total partido por Q o lo que sería igual precio por cantidad partido por la cantidad y eso es igual al precio. El precio por la cantidad partido por la cantidad es igual al precio. De ahí que el ingreso medio también coincida con esa recta horizontal, con esa horizontal, ¿no? Sería también 40 en este caso. Bueno, ¿qué más cosas tenemos aquí? ¿Qué ocurriría si decide producir una unidad menos? Si decide producir en Q1 en lugar de producir en Q estrella, lo que está ocurriendo es que, como veis, el coste marginal está por debajo del ingreso marginal, es decir, el ingreso marginal, aquí lo tenéis, es mayor al coste marginal, por lo tanto no coinciden. lo que quiere decir que la condición de primer orden no se cumple. Por lo tanto, estaría perdiendo beneficios, es decir, este tramo rosa, este área rosa, serían los beneficios que está dejando de ganar, porque en lugar de producir en encuestrella está produciendo en Q1, si produjese una unidad más, todavía podría ganar beneficios adicionales o marginales que se corresponden con este área rosa. ¿Qué ocurriría si en lugar de producir en ella decide producir una unidad más? Bueno, pues justo lo contrario, que como veis el coste marginal supera al ingreso marginal. Tenéis aquí en q el coste marginal es mayor que el, coste mar que el ingreso marginal. Y eso quiere decir que estamos empezando a perder beneficios. Y esos beneficios perdidos se representan con este área rosa. Es decir, son beneficios marginales que estamos perdiendo. ¿Vale? Y en Q0, como hemos dicho, lo que ocurre es que también se cumple la condición necesaria, pero no la suficiente. Por lo tanto, estaríamos ante un mínimo. Eh, ¿Cómo podemos hallar los beneficios en Q estrella? Los beneficios en Q estrella van a ser el precio, que es 40, menos el coste total medio que lo tenemos aquí, que va a ser como 30, más o menos, multiplicado por la cantidad. ¿Vale? La cantidad sería Q estrella. Es decir, lo que estoy calculando es este área. Este área la calculo, 40 menos 30, pues esto vale 10, este, este lado del rectángulo vale 10, lo multiplico por la base, que es Q estrella, 10 por 8, 80. eso sería los beneficios en este caso. Bueno, más información. La única diferencia con el caso general, como hemos dicho, era que los ingresos totales eran eh, lineales, por lo tanto, si yo... En lugar de producir en Q estrella, produzco en Q1, como teníamos aquí, es decir, produzco una unidad menos, como veis, cuando produzco una unidad menos, la pendiente del coste total no es igual a la del ingreso total, es decir, esta pendiente es más plana, por lo que es menor, ¿vale? El coste marginal está por debajo del ingreso marginal. En el caso contrario, si produzco una unidad más, pues como veis la pendiente del coste total es mayor a la pendiente del ingreso total, por lo tanto el coste marginal va a estar por encima del ingreso marginal. Eso es lo que ocurriría y no se, no se cumpliría por supuesto la primera condición, la condición necesaria. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los beneficios, imaginemos que estos son los beneficios. Bueno, pues lo que ocurriría sería que cuando producimos una unidad menos no estamos en el punto donde se maximizan los beneficios y cuando producimos una unidad más tampoco estamos maximizando los beneficios, nos hemos pasado. Y aquí sería pues, el punto donde tenemos Q0, un mínimo de beneficios. ¿Se cumple la primera condición? Pues en este caso aquí sí, porque el ingreso marginal sería igual al coste marginal o lo que es lo mismo, la pendiente. La pendiente de los beneficios aquí es cero y aquí también la pendiente es cero porque es un máximo y un mínimo. Y eso es lo que ocurriría en este punto que hemos dicho en Q0. Como veis la pendiente de la curva de coste total es igual a la pendiente de la curva de ingreso total. Es decir, coinciden ingreso marginal y coste marginal. Pero claro, es que es un mínimo, no nos vale. Bueno, y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.